Bueno, y recién los había invitado a llenarnos de color, ¿no? Entonces eso quiere decir que cada parte de mi cuerpo tiene color interno que vamos a empezar a imprimir en el espacio que nos rodea. Entonces, bien flexibles pies, bien apoyados con nuestras bases y cada parte del cuerpo ahora puede pintar. Me tomo el tiempo. Como siempre decimos, exploro cómo se siente pintar con distintas partes del cuerpo, cabeza, hombros, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, caderas, piernas. Sin despegar los pies del suelo, tengo que pintar con mi color todo el espacio, todo. Mi cuerpo está despierto, vivo y alerta, explorando. que me tomo todo el tiempo que quiero para esto voy aquietando el movimiento y vamos a sentir que ahora todo el color de todas las partes de nuestro cuerpo se van a concentrar en el torso pecho espalda abdomen Dorsal, lumbar, espacio desde la cadera hacia arriba en toda su redondez. Todo el color está concentrado ahí. Entonces, es el torso ahora el encargado de pintar. Únicamente nuestro torso. Entonces, lo expando. Me permito ampliar esa superficie para que el espacio sea pintado por mi torso, bien flexible en las rodillas para poder explorar de todas las maneras. El resto del cuerpo simplemente acompaña, que sea el torso protagonista el que vaya a pintar también el resto del espacio. Mi torso completo, pecho, espalda, laterales. Es el pecho el que va y el resto del cuerpo se acomoda, ¿sí? Juego, juego con mucha conciencia de que es toda esta zona la que está pintando el espacio que voy recorriendo, ¿sí? Y me quedo ahí jugando, sigan con la música, sigan explorando.